Gracias, eh, presidente. Bien, señor ministro, hablaremos en un minuto de, de alquiler, pero permítame aclarar algunas gracias, algunas cuestiones en relación a la vivienda que me parecen de suma importancia. En España, el acceso y el disfrute a una vivienda, como todos sabemos, es, una, es, un, derecho, es un derecho recogido en la Constitución, en su artículo 47. Pero, sin embargo, aunque tenga esta catalogación, el derecho a la vivienda en España es un derecho inexistente, un derecho virtual. Un derecho fantasma, porque nadie lo ve y nadie lo disfruta. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, el derecho a la vivienda no es cualquier derecho. Hablamos de algo tan básico, tan necesario como disponer de, de un techo. Un techo que nos cobije, un techo que nos permita crear un hogar. Como usted puede imaginar, el hecho de no disfrutar de este techo o de, de tener miedo a, a perderlo eh, no tiene. La persona que está en esta situación no tiene posibilidades de desarrollar una vida digna. Se le roba la posibilidad de ser un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho. Pues bien, de eso va esta interpelación: de personas y de derechos. No tanto de cifras ni de números, que seguramente usted traerá una gran cantidad de ellos, pero ya le avanzo que no se moleste, que la realidad es la que es y es difícil de disfrazar. Vivimos en un país donde no se respeta el derecho a la vivienda, donde no existe el derecho a la vivienda, donde el derecho a la vivienda, desgraciadamente, no se puede ejercer. Y, señor ministro, sin vivienda, eh, eso sí quiero resaltarlo, no hay vida digna. No solo no hay vida digna, sino que no hay derechos, ninguno. No hay derechos civiles, no hay derechos políticos y, en definitiva, no hay democracia. Así que lo primero que me gustaría preguntarle, señor ministro, es si de verdad usted piensa que el acceso y el disfrute a la vivienda es un derecho. Es un derecho fundamental. O si por el contrario piensa que la vivienda señorías, es señorías, bien... perdonen, perdonen, señora, por favor guarde silencio. O... Si, por el contrario, piensa que la vivienda es un bien patrimonial, es una mercancía y que es el mercado el que debe establecer las condiciones de acceso a este bien. Tengo mis dudas y me parece importante que lo aclare. Segundo, eh, si entiende que el Gobierno tiene algo que ver con esto de la provisión de vivienda asequible, me gustaría que nos contara cómo piensa garantizar, proteger, respetar este derecho. ¿Qué medidas va a tomar para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos acceso a una vivienda asequible. Bien, ahora sí vamos a hablar de, de alquiler. Ahora mismo, después de la crisis inmobiliaria y financiera que ustedes provocaron, el alquiler es la única forma de acceso, no nos podemos parar en eso, el alquiler es la única forma de acceso a una vivienda, a un hogar, sobre todo para los grupos con menos recursos, jóvenes, mayores, parados, trabajadores pobres, que no pueden disfrutar de otra manera de esa vivienda, pero nos encontramos con el siguiente escenario. Eh, por un lado, ya sabe que el parque público de vivienda es muy ínfimo, pero no vamos a entrar en esto porque usted me va a contestar eso de que es competencia de las comunidades autónomas y ya lo sabemos. Vamos a temas que son responsabilidad de su gobierno, alquiler privado, puesto que no hay vivienda pública, por lo tanto, el alquiler privado es la forma de acceso a una vivienda y aquí es la ley de eventos urbanos, norma estatal, quien lo regula. Ustedes reformaron en mil dos, en dos mil, en el 2013 perdón esta norma, fortaleciendo la posición de los propietarios y dejando desvalidos, como bien sabe, a los inquilinos, recortaron los plazos de los arrendamientos, recortaron las garantías, regularon el desahucio exprés, con la excusa, eso sí, de que con esto los propietarios iban a estar más seguros, iban a sacar más vivienda al mercado, iba, mayor, iba a haber mayor oferta y iban a bajar los precios y las viviendas iban a ser más asequibles. En fin, como de costumbre, no dieron ni una. Perjudicaron a los de siempre, a los más débiles. Y ahora mismo la situación es la siguiente. La vivienda en alquiler en el 2016 ha subido cerca de un 26% en las grandes ciudades. Eh, eso dicen las estadísticas oficiosas, porque como sabemos no hay estadísticas oficiales. Usted ha comentado que ya era hora y va a hacer por fin, una estadística oficial y por lo menos nos interesaremos o nos enteraremos más o menos de cómo está el mercado de, de alquiler. Pues bien, este hecho, el incremento constante de los precios de alquiler, se ha convertido en el problema que más preocupa a los ciudadanos que viven en las grandes ciudades. Y además, lo que resulta más terrible o más escandaloso es que nos encontramos, junto con esa subida de, los, de la renta de los alquileres, con la caída de los salarios de los trabajadores y de las, tra de las trabajadoras, con cifras de paro escandalosas, con precariedad, eh, que generan, de facto, la inaccesibilidad de gran parte de la población española a esa vivienda digna. Según dice el Consejo, General, el Consejo Económico perdón, y Social, la sobrecarga de los gastos de vivienda, es decir, el pago del alquiler sobre los ingresos, sigue en aumento. Y esta es una situación muy grave, ya no solo para los grupos más vulnerables, sino que alcanza a cada vez segmentos más amplios de la población. Las repercusiones que tiene esta sobrecarga sobre el consumo de otros bienes, esenciales, luz, agua, comida, son evidentes y nefasto para la salud de las personas. Bien, incluso la agencia de calificación FISH, nada sospechosa por cierto, ha tildado los crecimientos de los precios de alquiler en España como insostenibles. La pregunta es, ¿cómo van a permitirse las familias con rentas más bajas, que han perdido el 30% de sus ingresos, cuando no han perdido el trabajo? Asumir una renta de alquiler que ha subido en los últimos años más de un 25%. Sencillamente no lo pueden pagar. Y de ahí el aumento continuo del número de desahucios, de desahucios sin alternativa habitacional. Pero al Gobierno parece que este tema no le importa demasiado. Pero no acaban ahí los desatinos. A la vez que sucede todo esto... Eh, los fondos buitres, en su mayoría, por cierto, extranjeros, compran edificios enteros de nuestras ciudades. Se quedan con nuestras viviendas, con esas viviendas, por cierto, que necesitamos para nuestros jóvenes y para nuestras familias. Así que la vivienda, el mercado de la vivienda, una vez más, está tratado como si fuera un simple mercado de valores. Por eso le preguntaba yo lo del derecho sin tener en cuenta que se trata de un derecho fundamental. No sé usted qué pensará. Los grandes tenedores de vivienda, extranjeros en su mayoría, acumulan cientos de viviendas con carácter especulativo con el único objetivo de sacar beneficios. Es decir, ustedes les permiten mercadear con nuestros derechos. Y, mientras tanto, la movilización de vivienda, podríamos hablar de la Sareb, rescatada con dinero público, sigue prácticamente en suspenso. La movilización de vivienda del Fondo Social, del que también hablen, es casi insignificante, creo que unas 6.000 viviendas. Bien, y no me diga que el plan estatal de vivienda es su solución. Eh, un plan sin recursos. Eh, 600 millones, si no recuerdo mal, frente a los 40.000 millones que nos deben los bancos, fíjese. Con medidas ineficaces, con medidas ineficaces que vuelven a apostar por la compra, la compra para jóvenes, un total despropósito, que no establece ni siquiera prioridades en las ayudas a alquiler para los grupos más vulnerables. Podríamos seguir. Yo la recomendaría, porque seguramente en unos días... Eh, los ayuntamientos importantes del estado español le van a pedir una reunión escúchelos escúchelos e introduzca introduzca las demandas que ellos van a ponerle encima de la mesa por lo menos le pido que haga eso en definitiva, la pregunta del millón. ¿Qué va a hacer, señor ministro? ¿Va a cambiar la, legisla la legislación de arrendamientos urbanos para proteger un poquito más a los inquilinos? ¿Va a controlar los precios abusivos? ¿Va a aprobar una nueva normativa hipotecaria? ¿Va a tocar las OCIMIS? Como ve, tiene tarea y espero su respuesta. Gracias.